Hola a todos y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas estas afines a ella. El día de hoy vamos a hablar sobre una película que ha tenido mucho revuelo y que se estrenará el próximo 2020, que es la historia de la gran científica Marie Curie, protagonizada por Rosamund Pike. Esta película va a contar mucho de la historia de ella, entonces el día de hoy vamos a ver 10 curiosidades acerca de Marie Curie. No siendo más, comencemos. Comencemos con la primera curiosidad. Primera curiosidad, Marie Curie fue la primera mujer en ganar el premio Nobel. Ella ganó el premio Nobel en el año 1903, junto a su esposo Pierre Curie y Henry Becquerel en trabajos que tenían que ver con la radiación. Segundo dato interesante, Marie Curie, para terminar sus estudios, llegó a pasar hambre. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando ella estudiaba en la mañana en Soborna, en las tardes se dedicaba a dar clases, tanto que se alimentaba con pan, mantequilla y té, y en otros momentos no no comía. De igual manera, esto no le impidió estudiar y ser la profesional que fue. Tercer dato curioso, Marie Curie tuvo un romance científico. Ella conoció a Pierre Curie, con el cual contrajo matrimonio, pero lo más curioso fue que el día de su matrimonio no se vistió de vestido blanco, sino de vestido azul. Este vestido azul lo siguió utilizando siempre en sus trabajos de laboratorio. Cuarto dato curioso, fue la primer profesora en una universidad prestigiosa de París. En 1906, muere de forma trágica su esposo Pierre. De igual manera, a pesar del dolor y de la tragedia, ella asume el cargo de docente en la Universidad de Sorbona, en París, siendo la primer profesora en enseñar en esta universidad. Quinto dato curioso. Gana por segunda vez el Nobel. En 1911, Marie Curie vuelve a ganar el Nobel, pero esta vez con trabajos que tienen que ver con química. Sexto dato curioso. Le gustaba escribir poemas. Toda la parte de poesía, lo que tenía que ver de su vida joven, escribía toda la parte de sus frustraciones y tragedias a través de poemas. Séptimo dato interesante, derrumbó la teoría de que el átomo es indivisible. A través de sus trabajos de radiación, pudo definir la física atómica moderna. Número 8, se le conoce como la rebelde de la ciencia. Debido a que fue la primera mujer en la cual se estableció y marcó pauta en todo lo que tiene que ver, con el mundo científico, abrió el camino para muchas otras mujeres. Número 9. Muere a causa de la radiación. El 4 de julio de 1934, Marie Curie muere debido a la exposición prolongada que le prolongaba la radiación. Esto le generó una anemia, tanto que se piensa y se presume de que ella mantenía cargados sus tubos de ensayos, los cuales mantenían con mucha radiación, y todo el material que ella manejaba era radioactivo, tanto de la exposición que ella tenía. Número 10. Sus restos fueron llevados al Panteón. En 1995, extrayeron sus restos y los llevaron al Panteón de Hombres y Mujeres Ilustres de París, en homenaje a todas las cosas grandes que hizo por la ciencia.